Hola. Hola! Bienvenidos a Lightspeed Spanish. Bienvenidos. Here we are again with the second half of the test for natives and non-natives. And let's see. I have a feeling that non-natives will actually do better in this test than some natives. Purely because <laughs> we've never seen these errors before. These are errors that are part of the culture. And we're not part of the culture. So claro. we, we just have to learn how to do it properly. Interesante, ¿eh? Interesante. A ver, todos cometemos errores en nuestro propio idioma, ¿no? Claro. No vamos a ir por la vida de... Yo, yo de no, yo, yo soy del noreste de Inglaterra y yo tengo problemas con mis participios, pero que te cagas, ¿eh? Yo con mi... I should have went. Oh, eh, yeah. Una falta enorme. Pero bueno. Te das más cuenta de los errores en otro idioma... Sí. que de los tuyos, porque de claro. los tuyos suena bien sí. dices, ah, pues a mí me suena bien sí en, en el noreste de Inglaterra nadie usa el participio no usamos el participio usamos el pretérito, el pasado con a ver es verdad, sí. sí es como, debería haber fui debería haber fui <risa> claro, para nosotros eso suena eh, eh, rarísimo pero claro. sí que cometemos otros errores, como repetir hubiera y hubiera. Sí. Si no hubiera eso, hubiera. Y, ¿Sabes? Entonces cometemos otros errores también. Claro. Y tengo que decir una cosa, que en el vídeo. En el vídeo de. En el primero que hicimos de A1. Uh -huh. a, sí, A1, ¿no? A1, A2. Que hablábamos de. De primero. En ah, un sí. restaurante, ¿no? Ah. De primero, de segundo Y mucha gente de, de Hispanoamérica me ha dicho Aquí no se dice, eso está mal Es incorrecto, aquí no se diría eso Obviamente no se dice en, en Hispanoamérica De esa manera, uh -huh. tenían otra forma de decirlo Aquí en España sí que diríamos De primero, de segundo De postre, de beber Sí, ¿sí? entonces obviamente Ahí tenemos un poco de, de diferencia, creo que dicen para De plato, no eh, Para, ay, ¿cómo es lo que decían? creo que había dos de dos... entrada algo usan la palabra entrada vale es que ahora no me acuerdo había dos grupos de personas que me decían dos cosas diferentes sí. entonces depende del país quizá digan algo diferente mm -hmm. pero aquí en España sí decimos de primero de segundo sí. de postre vale, vale entonces empezamos con el número 11 la ¿no? número 11 Ok, Esta la voy a escribir, o sea, la vais a tener en la pantalla y elegís, ¿vale? This is for you Te dejo que, que la veas Vale Este sin acento, ¿verdad? Sin, sin tilde, tilde. Sí. Entonces la b, La, ti, la tilde se, se quitó hace mucho La tilde se quitó hace mucho tiempo Entonces ti no lleva, no lleva tilde nunca es verdad que mi sí lleva tilde en algunas ocasiones, eh, ¿vale? Cuando, para mí, uh -huh. pero para ti ese ti no lleva, no lleva tilde. ¿vale? En los libros viejos, los libros de Cervantes, por ejemplo, originales, sí, la i la, la lleva claro. tilde en ti, pero ahora no. Es porque no, se, no, no hay que diferenciarla con ningún otro ti. No. ¿Vale? Como no. tú y tú, si, uno sí tiene tilde porque hay que diferenciar el tú de tú eres Pedro de tú eh, por ejemplo, tu casa, que ese no lleva tilde ¿sí? mm -hmm. tú si lleva tilde, tú eres Pedro, si lleva tilde tu casa, ese tú no lleva tilde, vale el, sí. el posesivo mm -hmm. pero ti nunca lleva tilde Número 12 There have been many questions There have been many questions A. Han habido muchas preguntas B. Ha habido muchas preguntas Pues yo diría la B, ha habido. Muchas Correcto, preguntas. igual que la pregunta que tuvimos la semana pasada, el verbo haber, eh, hay, no tiene plural y tampoco tiene plural en los otros tiempos verbales, ¿vale? Solamente es, hay, hay uno, hay uno, hay dos, había uno, había dos, ha habido uno, ha habido dos, ¿sí? Aunque parece que, que suene mejor decir han habido, es, es incorrecto, pues, uh -huh. ha habido. Número 13. I'm going to do it very soon. ¿Vale? Y lo voy a dejar escrito y podéis elegir cuál queréis porque suena igual. Bueno, vale, entonces es la, la A. Voy a hacerlo A solamente, no HA. Exacto, y aquí también muchas veces hay confusión al escribir de lleva la H, no lleva la H... Entonces, si es una preposición, no lleva la H, ¿sí? Ir a, ese A no lleva no lleva H, pero sí lleva H cuando es el verbo haber. Ha comido, ha visto, ha bebido, ¿sí? Uh -huh. Uh -huh. Que va seguido de, del participio. Comido, bebido, visto, puesto, etcétera, ¿Sí? Uh -huh. Un error muy común, no sé si también en Hispanoamérica, pero aquí en España, en el, eh, mucho, en, <risa> <el> <risa> en los chats. Texteo, ¿no? El, el texting, sí. Uf. Muchísimas veces. Sí. Vale, número 14. Let's see if we can make. Sorry, let's see if we can meet next week. Let's see if we can meet next week. A. Ah, lo voy a poner ahí porque suena igual eh, si lo digo. Entonces tenéis A y B. Podéis elegir. Gordon, también podéis elegir. <risa> sí, bueno, es la A. Oh, perdón, perdón, la B. La, ah, B. Pues digo, uh, la B, no, no, la B. <risa> Pero he visto la a, muchísimas sí, veces sí sí sí sí en este caso sería la b a ver a ver vale a ver si quedamos la semana que viene en vez de a ver que suena igual obviamente a ver si quedamos la semana que viene pero ese es el verbo a ver sí aquí no estamos usando el verbo a ver haber mm. comido haber hablado haber pensado sí ese es el verbo a ver pero a ver si eso sería a Ver, y ver con, con V, ¿sí? Uh -huh. Muy bien. Número 15: Throw it out. Throw it out. Eh, es también lo voy a poner porque suena igual. Entonces, échalo. Uh -huh. ¿Cuál es...? Eh? Correcta, Gordon. Vale, la A. Ah, a, sí. Échalo. Vale, porque tenemos el verbo echar y el verbo hacer. Y el verbo HACER sí que lleva H, pero el verbo ECHAR no, uh -huh. ¿sí? Entonces, tenemos HECHO, como HE HECHO o he HECHO de ECHAR sí. Y es igual, porque suena igual, y a veces hay una confusión de ¿lleva H, no lleva H? Entonces, el verbo ECHAR, como TIRAR, ARROJAR, no lleva H, ECHAR, ¿no? ECHAR uh -huh. agua, echar lo que sea, echar la pelota, tirar la pelota, arrojar... Eh, en cambio, el verbo HACER sí que lleva H, ¿vale? Es, en este caso no es el verbo HACER, eh, que sería hazlo si fuera sí. entonces A ah, échalo, vale, échalo, échala H fuera de échalo. <risas> Número 16, vale, este también lo vamos a poner ahí y elegís el que sea correcto, vale. I'm Spanish and I'm studying French every Friday this January. Vale, entonces yo diría la a, ¿no? Muy bien. ¿Y por qué dirías la A, Gordon? Porque español y francés no, no lleva mayúscula tampoco eh, los días de la semana, tampoco eh, los meses. Muy bien. Creo que antes sí que se escribían los meses y los días de la semana en mayúscula. Creo antes, antes. Uh -huh. eh, pero a día de hoy, no. Ni los meses del año, ni los días de la semana, eh, ni español-francés... Eh, se escribe con se escriben en mayúscula ¿Vale? Se escriben en minúscula Sí, los países en y inglés, nombres sí. propios En inglés sí mm. En inglés sí, es verdad que Friday, January, French, Spanish sí. Esos sí eh, se escriben en mayúscula Pero en español no Los nombres propios sí se escriben En, en mayúscula como Francés mm. eh, Perdón, Francia Francia, sí. Bogotá mmm, No sé ¿Vale? O Pedro, Pablo mm -hmm. ¿Sí? Sí, los nombres Los ¿no? nombres propios O los nombres Si se escriben en mayúscula mm -hmm. Vale eh, Número 17, 17 Go home now mm, En plural ¿Vale? Esto sería Más bien para los de España Porque estamos usando Vosotros, vosotros ¿sí? ¿Sí? Vosotros Pero bueno Los que no sean de España Igual lo pueden hacer Porque saben cómo funciona el, eh, Vosotros también Entonces Go home now You guys. Pues la B, ¿no? Pero yo diría que el 90% de los españoles pues... eh, diría. No, no. Ah, ¿Qué, ¿Qué 90%? El 99,999 y algún loco que no. Eh, todos. Bueno, es que voy a decir todos. Todos en España decimos iros. Iros a casa. Iros, ¿vale? Lo correcto sería idos porque es del verbo ir, y como es un command, ¿cómo se dice command?, una orden, un mandato, sería id, os, vosotros, ¿no? id, os. Es muy, muy común eso, ¿no? Es muy común eso de, de, de usar el verbo, el infinitivo, con os, como eh, una, una orden. Pero es que lo he, lo he buscado porque me suena, decir idos me suena fatal, pero suena como idos, ¿no? Como idos de la cabeza. Lo he buscado y creo que ya la, la, la RAE lo acepta por ya por decir, mira, lo voy a aceptar porque toda España se, lo hace, ¿no? Sí, si lo dice toda España ya para qué por iros, pero lo verdaderamente correcto sería idos. Yo no voy a decir idos porque suena, o sea, es que si digo eso, yo creo que la gente me va a mirar como, oh, idos. Voy a seguir diciendo hiros en este caso. Mm -hmm. Creo que se, esta va a ser la única vez que voy a seguir eh, usando lo incorrecto <risa> para no ser, no sé, un poco rara. Número 18. I want to share something with you. I want to share something with you. Eh, a. Quiero compartirte algo, B, quiero compartir algo contigo. Vale, en esta. Tengo que decir que eh, las dos son correctas, ¿vale? Sin embargo, aquí en España, antes no se decía quiero compartirte algo. Eso de repente es algo nuevo que se dice, no lo sé si es porque es más rápido, pero siempre se decía quiero compartir algo contigo. Ahora bien, me he metido en un foro donde había hispanoamericanos hablando de esto, porque ellos sí dicen compartirte, y alguien... Eh, hizo una pregunta de qué diferencia hay entre quiero compartirte algo y quiero compartir algo contigo, porque allí usan los dos y estaban diciendo algunos que eh, compartirte algo eh, es algo físico, pero compartir algo contigo sería como una experiencia o algo etéreo, no, no físico como... entonces, no lo sé pero me parece interesante aquí en España, normalmente antes habríamos dicho, quiero compartir algo contigo, Sí. Me, me hace Pero, pensar en ahora en el verbo contactar contactar ¿vale? igual sí. antes era me pongo en contacto contigo sí, era ponerse en contacto con alguien y ahora de repente contactame eh, contact eh, y suena con, sí. Sí, te contacto y no sé suena como muy inglés en mi opinión no sé si es un Anglicismo que hemos copiado y hemos dicho sí. eso es más rápido, voy a decirlo así sí. pero yo siempre he aprendido quiero ponerme, ponerse en contacto con alguien, ¿no? creo eh, que en, en cada vídeo y en cada cosa en, en, eh, publicada en internet tenemos contact us, ¿no? contact claro, me, sí. donde se escribe tanto que a lo sí. mejor han, han elegido algo más rápido, algo más fácil pero también en otros verbos que veo soñarte, pensarte eso eh, para mí es, es incorrecto no sé mm. si, por lo menos en España ¿eh? no voy a decirlo ya en, en, en Hispanoamérica mm. pero aquí en España eh, lo correcto habría sido pensar en alguien pienso sí. en ti, o Ajá. sueño contigo mm. ¿sí? soñar mm. con alguien pensar en alguien o sobre, pensar sobre alguien puedes decir que mm -hmm. también, ¿no? si quieres eh, pero ahora eh, veo mucho por ejemplo en canciones o no sé eh, te sueño te pienso cosas así en diferentes canciones mm. Y pienso Es otra cosa del inglés Y tampoco porque en inglés sería I dream with you Dream about you Sorry, I dream about you, about y you. I, think, I think about, about you, about you. Sí, um, about. Exacto, entonces mm. No lo sé, es un misterio Me gustaría ver los comentarios, saber qué pensáis sí. mm -hmm. Si es algo que usáis en vuestro país eh, Y es lo normal y siempre se ha usado así Pues me gustaría saberlo porque tengo un poco de confusión, porque en España mm -hmm. Definitivamente yo no le he oído nunca Hasta recientemente Los últimos, no sé Los últimos años, que de sí, repente un par de años, sí No sé si es con, con la música Nueva que viene <ríe> No lo sé A ver, vale. entonces eh, Número 19 That was bizarre That was bizarre A. Eso fue raro B. Eso fue bizarro Yo la a. Correcto. Muy bien. Es la a porque bizarro existe en español, pero significa valiente. No significa raro. Vale, entonces no es, no es, no tiene la misma traducción que en inglés. O sea, en inglés que es bizarra es bizarre. Es un false friend, ¿no? Mm, mm -hmm. Un cognato, ¿no? ¿Cómo se dice? Um, un... Sí, uh, no me acuerdo. Sí, se ¿Me acuerda cómo se dice? Mm. Un falso amigo, ¿no? Mm. Entonces, bizarro es raro o extraño, lo que queráis, pero no es bizarro. Bizarro significa valiente. Esa persona es muy bizarra. Significa valiente, ¿vale? Mm -hmm. Y esto da igual en Hispanoamérica que en España porque significa valiente según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que es para todos. <ríe> y el último, 20. Come, you all, you guys, come watch this. Ah, Venir a ver esto. Ve, venid a ver esto. ¿Cuál eliges, Gordon? Yo la ve, venid. La ve, venid, ¿no? Es, es una orden, es un mandato, venid. Y ponemos la D. Pero, realmente, con toda honestidad, el, el, el 80% de la gente dice venir. Venir, sí. Venir, venir aquí. Es, venid. es que suena prácticamente igual y es más fácil sí. decir venir que venid ¿no? venir pero es... está, está mal, que está mal, es incorrecto entonces Gordon, ¿has aprendido algo nuevo o no? <risa> no, pero he, he visto lo que he visto muchas veces en, sí. en mis, mis grupos de chat y todo eso sí obviamente no, no he hecho todos los errores que, que tenemos, porque tenemos muchísimos pero estos son eh, de los más comunes mm. sí uh -huh. entonces... Si os ha gustado, pues darle al like. Yo sí si lo digo, porque Gordon no lo puede decir, porque dijo que nunca lo diría. Pero yo sí, si os ha gustado, chicos, pues darle al like. Sí. Y, y nada, espero que hayáis aprobado los nativos y los no nativos. Seguro que habéis sacado mejor nota que los nativos en este test. Otra vez, más de cinco, ¿no? Para, <risa> más de cinco. sacar un, un bien, ¿no? Más de 5 es, es un aprobado. <risa> sí. Menos bien. de cinco no sé que va, menos de cinco eso va, vamos a ser nosotros, los no nativos seguramente porque, o sea, los nativos, porque los no nativos no, es que no, van a probar nosotros, nosotros no hemos visto esos sí. errores no, en, en los libros lo de gramática ver, no, no salen lo que van a ver después <risa> van a decir va a haber pero, discusiones pero que ha dicho, no. si esto no está en mi libro de gramática <risa> sí <risa> Eso me ha pasado a mí muchas veces en Inglaterra. Ha dicho que lo voy a apuntar. Lo voy a mirar después. Y no hay. No se encuentra en los libros, ¿no? Ay, qué gracia. Vale, Dios. Gordon. Vale, pues muchas gracias, Cintia, por Nada. el test. Me ha gustado a ti mucho. Y a me vosotros. Ha gustado. Vale, entonces chicos, eso es todo. Nos vamos. Eso, y nos vemos. Adiós. Adiós.